Iniciando nuestro contenido, nuevas revelaciones del caso Coral 5G. Fuerte. Desde abril hasta agosto del 2020, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, dirigido por la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea, Carlos Torres Robió, se montó la misma estructura delictiva que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, y el Cuerpo de Seguridad Presencial, CUSEP. Según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, en el documento de solicitud de medidas de coerción a los 13 imputados en la operación Coral 5G, el PEPCA señala que la exdirectora Gravy María Cuello Coste de Torres, que no ha sido apresada desde que inició en el CONANI en el mes de abril, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de Asa como director financiero, lo cual se comprobó, pero luego la Contraloría, al hacer la auditoría, para ejecutar el pago de su salario de 125 mil, lo rechazó en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil. No obstante, de ASA, aunque no figura en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero, a pesar de no aparecer en los registros públicos. Rafael Núñez de Asa se le atribuye ser el cerebro financiero y administrador de las propiedades en el sector y a la vez en el CUSEP por encargarse de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente por sus directores. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción sobre el caso Coral 5G... También el encargado de cuentas por pagar del, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el CESTUR, David, Pabreu, David Abreu Padilla, reveló a las autoridades que realizaba pagos fijos personales del general Juan Carlos José Robiu con fondos de esa institución. En otras palabras, la, lo que sostiene el Ministerio Público es un caso grave de desvío del dinero que instituciones reciben, vía presupuesto nacional, para pagar cosas, ¿verdad?, personales. O sea, no esperar, no esperar que, ¿verdad?, el sueldo que uno recibe, ¿no?, Por, sí. si uno trabaja en las instituciones, sueldo, sino el dinero que está presupuestado, que debería ir a eh, cosas buenas del CONANI, qué sé yo, eh, una, una construcción de un un albergue o, o para gastos, ¿verdad?, que necesita para el cuidado de los niños. Uh -huh. Lo utilizaron para, para cosas de ellos, como si eso fuera beneficio un dinero de propio. ellos, exacto, beneficio propio. Utilizar el dinero de una institución con una importancia tan vital como el Conani, para eso, óigame, según, uh -huh. este, según esta acusación, ¿eh? Porque hay que, hay que recordar que, como estamos en un Estado democrático y social sí. de derecho, pues todos tienen una. Eh, se les debe preservar, ¿verdad?, el, el, el, el, el, el, la presunción de inocencia hasta sí. que se demuestre lo contrario. Pero de esto ser verdad, lo que está aquí eh, el Ministerio Público en su. Eh, en su medida de coerción, en la acusación de medida de coerción. Esto es grave, sí. esto es esto es terrible, señores, utilizar el dinero del Conani para esas cosas. Óigame, y esto y eso solamente es de, de, de, del Conani, ¿verdad? Uh -huh. Porque recuerden que, o sea, utilizó a la mujer, o sea, la mujer la designaron la ahí, una, a la esposa de este señor, la designaron ahí para hacer el mismo entramado criminal que habrían hecho, pues supuestamente en el CESTUR y en el CUSEP, óigame, o sea, en el cuerpo de, de seguridad turística, o sea, los uh -huh. policías destinados para el área turística y la seguridad del presidente de la República, que no es cualquier cosa. Exactamente. No, mira, es lo que te siento, yo no sé cómo voy a hacer presto a hacer eso. Yo, yo me pongo a pensar mucho en eso y yo solo comentaba eh, a mi mamá anteriormente, que yo decía que... Así todavía hay personas que siguen criticando que aquí no se está haciendo el trabajo, que abinader no es absolutamente nada. Una persona que ha entrado con todos los problemas, mira lo que está trabajando y toda esa botella y toda esa cosa que, como tú dices, no podemos confirmar, pero las cosas que están saliendo a la luz, que están, que sucedieron pues en el gobierno pasado. Y para los fines, beneficio propio, cosas materiales, para y personas que la necesitan no la tienen. Mira, aquí hay muchos... Entonces que ellos saben por aquí en Macorís, no son otras ciudades de aquí del país. Siempre hay muchos como eh, animales, perros de ambulantes que los sí, chocan, sí, y sí. muchos, y muchos niños en el Parque Duarte también. O sea, que no hay albergues para ellos. Entonces, concha, ellos vienen haciendo una llanta de que se están trabajando y no mueven ni un dedo, y es para beneficio propio. Entonces, todo esto sale es a la luz y las personas tienen que darse cuenta, quitarse esa venda que tenían con el gobierno pasado, porque todavía hay gente que dicen ay, tiene que volver el pelo de otra vez para que haga este trabajo, porque eso no se está haciendo, señores. Es una gran labor la cual está haciendo abinaderes y también, pues, los demás que forman parte de este movimiento que están sacando a luz todas esas informaciones, porque no tenían ensegados de cosas que uno mismo no sabía. Uno mismo decía, más mis papás, obviamente, decían, o ¿y qué es lo que hacen con los impuestos de uno? ¿Y qué es lo que hacen sí, con los cuartos sí. de uno? Porque yo no entiendo, ¿por qué uno paga eso para qué? ¿Qué uno recibe a cambio? Porque no, no se ve, ¿verdad? Entonces, ahora están saliendo a luz todas estas cosas y son las respuestas. ¿Y qué pasa? Que ahora en este gobierno está resultando lo que es la transparencia. Que esperemos que no siga sucediendo claramente, que esto sirva de ejemplo para que las personas que pongan en esos puestos sepan los que lo que le puede pasar y las consecuencias que debe traer, pues como un lugar así como lo es Conani para protección, cuidado todo de niños. No recibe esa ayuda, ese dinero que tiene que recibir Porque para eso está, no para estar de lujo Y decir que no está, y eso niño a la deriva Usarlo yo como beneficio propio Para decir estoy allí, estoy allá Alguien que tiene un ejemplo a seguir, Alguien que está en el poder Para decirlo así Entonces nosotros, es como decía Néstor anteriormente Somos los malos realmente Que por pa' de dinerito que nos den Para callar en otra boca O pa' de ayudita, pa' de fundita Sí, el mejor tú eres para después venir llorando Y que no pasen este tipo de situaciones y agradezco y se ve, y espero que el público lo vea, el cambio que se está haciendo y que se seguirá haciendo y que yo sé que él seguirá pues promulgando este buen trabajo el presidente Luis Abinader. Hay que recordar que el caso co, eh, o, eh, Coral 5G, a <ríe> veces me la confundo. Nahre. Son tantos nombres que le han Nahre. puesto en la Procuraduría. Bueno, el caso sin Coral 5G se va a conocer la medida de coerción el jueves, si mal, si mal no recuerdo, ¿verdad? El jueves en la mañana... Se tenía previsto conocer ayer, pero sin embargo fue aplazado. El caso, la audiencia de coerción del caso Coral 5G. Así es, siguen cayendo, siguen cayendo la, la gente, los Goldo, ¿Sí? Se esperaba que cayeran. Y, y están trabajando, la gente está trabajando, que es lo que se esperaba, y es una realidad, aunque a veces tú sabes, no no dije que porque no estamos de ningún lado de, ni, de ningún partido, pero hay que hay que destacar que en los gobiernos anteriores no se veía nada de esto no no, no, realidad. no y ahora es... que se está viendo y, y eso pero ¿cuál es corrupción? Muchas ajá no hay, que, que no había corrupción y ahora se está viendo la corrupción que, que no se había se, ¿No está no se, se está viendo y se está viendo, viendo de, se, no se están viendo y se están, de, se están destacando toda la corrupción que había lo que pasa es que estaban ciegos los lo, lo gobernantes de, de, del antiguo partido sí no o sea y, y me da sí, pena no llegar o sea, allá en esos tiempos y me da pena con el conani porque claro. el conani que es una institución verdad que Hace su, hace su trabajo en, lo, en la medida de lo que puede, ¿eh? porque es verdad, y, y, y no sé que se vea manchado el nombre de la institución por personas que de verdad, y no es la primera vez, porque recordemos que la ex, no, la, la viuda del, del alcalde de Santo Domingo, este fallecido, asesinado, señor Juancito Sport, eh, fue directora del conal un tiempo, y ella fue mencionada, como una de las personas del círculo de César el Abusador. Uh -huh. O sea, es terrible que el CONANI se vea en esta situación, pero yo sé que, que es una institución que va a salir hacia adelante porque es una institución importante eh, y el, por el trabajo que hace. No, sí. Yo que estoy en, eh, en lo que es el, la página de Telenor, pues, y que nosotros recibimos siempre eh, las informaciones que hace el CONANI aquí en San Francisco, pues nosotros sabemos el trabajo que hace esa institución. Pero eh, esto, esto, esto solamente es el inicio, porque yo sé que van a salir más cosas sí. del caso, de este caso Coral 5G. O sea, esto es esto es paja de coco. ¿eh? Eh, recuerden a la gente que nos llame, 809-725-0505. Repito, 809-725-0505 para que hable con nosotros sobre este caso Coral 5G. Eh, hay mucha gente que lo han estado mencionando también, no sabemos si... Lo van a llamar en la Procuraduría, Jenny Berenice, Wilson Camacho, porque <ríe> va, va está, a seguir, fuerte. está fuerte el caso, así es.